por llegar, saca la quema, la pasa, ya no sé ni para dónde va, saca la quema, la pasa, la pasa, la pasa, la pasa, la pasa, no me la pasa, la pasa, la pasa, la pasa, al pasa, la es mi problema, mejor pasa, me relajo Por todo el país, la abajo con mis problemas como un escarabajo Sigo buscando la nave que me trajo Naufrago no en tu falda soy un vago Sé muy bien quién soy y lo que valgo Y me vaquero porque todas las cabalgo Voy a regresar pero no te digo cuándo Demasi de muy alto rango Con la esperanza irrompible, alto calibre Una misión me acompaña, la de ser libre Limpiar el barrio, elevarlo, volverme un tigre El sonido extraordinario, dependió irle Corre a decirles, que ya ha llegado Los inconfundibles, tremendos vagos Rompe con gales, causando estragos, fumale que fumale y trago tras trago, cuánto he bebido, como he pecado, el enemigo número uno de todo el estado. Lo he destruido, lo he destrozado Con mi familia viene el flow garantizado Que llueve la rima como granizando Tú cállate la boca, tú no estés organizando Tú no preguntes ni cómo ni cuándo Controlándolo todo estamos al mando Sácala, prende la pasta, Ya no sé ni para dónde va Sácala, quema la pasta que el momento está por llegar, saca la quemala, pásala, ya no sé ni para dónde va, saca la quemala, pásala, pásala, pásala